José Antonio de la Cruz, tras recibir atenciones médicas en el hospital del municipio de Pimentel, luego de chocar la motocicleta que se desplazaba con un automóvil, narra su versión de los hechos. Sí, yo iba, pa, yo iba para el factor, yo a la leche al niño mío, entonces venía un señor en una guagua, y él no se paró ni, nada, ni no se metió ni pidiendo irricionada ni nada. Entonces, yo iba, yo, como yo iba, yo pensaba que, que iba para allá, entonces se metió de un pronto, entonces ahí fue que yo... ¿El nombre okay. es tuyo y dónde tú eres? ¿Cómo fue? De, eh, ¿Tu nombre? José Antonio de la Cruz ¿De dónde tú eres? Salcedo oh. ¿Qué tipo de golpe tiene? Me siento... me duele ahí en ese CD ¿Y qué me haya si sí, eh, Me un rompeladito si sí, pero no me siento no okay. me acuerdo, ¿no? ¿Entonces el culpable fue quién para pues, sí? el, señor, el señor Porque él debe de ir a prender los nacionales y venía el paso para el que venga este vez pues uno lo... Si uno va, ve que va reduciendo la bolsa y tiene la relación a le porque se va a meter. En cámara Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.